Desaprensivos trajeron sillas y abanicos del Centro Comunal del Sector 24 de Abril, de acuerdo a la denuncia hecha por José Ramón Hidalgo, dirigente comunitario. Mira, a nosotros ya varias veces hemos sido sorprendidos dentro del sector, tanto en vivienda eh, como el viernes pasado, que fue el Centro Comunal del Sector, fue objeto de robo donde se llevaron una 10 sillas plática nueva que nos había donado de norte. Así también nos llevaron tres abanicos del centro comunal. Eh, esto es una situación que se viene dando desde hace mucho porque hemos hecho la denuncia y no sé lo que está pasando. Y este llamado especialmente al señor general. Señor general, eh, nosotros creemos en usted y, que, y, y tengamos la certeza de que usted es un hombre que... Eh, ...verdaderamente se preocupa por los trabajos policiales... ...nosotros queremos que se le dé seguimiento a la delincuencia... ...en tanto lo que es la zona del 24 de abril... ...como la zona de Ugamba... ...porque tengamos un sinnúmero de delincuentes, de piperos en esa zona ahí... ...que tienen todos los sectores, lo tienen asediado... ...y si no se pone mano dura con estos eh, desaprensivos... ...la situación se le va a ir saliendo de la mano... ...y para ustedes va a ser más difícil como para nosotros también lo que vivimos dentro de los sectores. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.